Entonces seguimos, mi hermano Engel, porque pues, déjate de hablar, según dijo el televidente, <risa> con este tema, que el siguiente, eh, el. Se, muy, muy, no, pero, eh, está terrible. Oye, ¿no? yo me reí cuando yo vi eso del siguiente tema que viene se sí, construyen eh, en la casa y su columna es un poste de luz yo vi eso también eso no, no, por dios. la ocurrencia, la ocurrencia de dominicanos llegan muy lejos ¿eh? dios mío Cogieron, ya, ya no ya no te cogen la serie y la, y la mitad de la calle ahora también te cogen los lo postes de lupa para como, cogerlo, columna, co como, como columna como columna Sí, okay. así es yo yo eh, eh, yo antes de que tú leas la nota yo fuera de noche y demandar esa gente Ahora, espérate, como viene a ver, ahí no vive, vive un gerente desde de, de norte. No, como va a haber Y un gerente desde norte va a vivir No, porque si cogieron, es si una si una cogieron vaina el, el poste de luz para como, como columna, me imagino, Rafaelito. La gente que, que gane dinero, dime tú. Es, ¿Qué es lo que dice la nota? Eh, bueno, tema bueno, 2, Rafaelito, atento. ¿eh? Sí, dice aquí pues que se viralizó este video que de una casa fuera de lo común, sinceramente. Y es que, pues, esta casa se destaca... Eh, la genialidad del responsable que fue... que, tenemos, que tomó tenemos esta casa tomando... Disculpa, yo sí, hermano, sí, disculpa. tengo una llamadita. Baja aquí, Rafaelito. Ah, ok, vamos a ver. Sí, hello, buenas. Después de, que, que el presidente ganó, yo creo que, que, que de ahí para allá va a haber problemas. Porque han sido muchas veces que han hecho eso. ¿Tú me entiendes sí. lo que quiero decir? Ok, o sea, tú se refieres a las negociaciones que hacen. Con, con, con... No, Manuelito, te estoy diciendo desde el de, de, de negocio que está que ha ah, pasado, de los negocios, ¿tú me entiendes? Ya uh -huh. más allá de, de, de las negociaciones. Ah, ok, ok. sí, tienes, sí tienes razón, televidente. Ahí sí, muchas gracias por llamarnos. gracias. Ay, que Dios los bendiga a usted y a, y a sus familiares, de verdad que sí, gracias. Así eh, es, bueno, sí, así. retomando el tema, bueno, ahí vemos cómo este hombre o no, mujer, pero increíble, el final, ha como dice aquí en el Cibao, el final". final. Se robó esta, la acera, se robó la acera y utilizó el palo de luz como columna de una construcción. Señores, esto no. es lo más... <risa> no, pero por Dios. Como dice como dice Néstor, y digo yo también, oye, el fin del mundo va a comenzar aquí, va a terminar aquí, porque se... en serio, ¿en qué lógica...? Esto es prácticamente desafiando la física, desafiando No, desafiando la ingeniería. A, de norte. a de noche. No, a de No, todo bueno, No se sabe. A ¿Y ahí si arriba la no casa? No se sabe haciendo fiesta dónde es. Pues dicen que es en el sur eh, esto, o sea, en Tamayo me dicen. Sí, sí. Pero, eh, bueno, según más, quiero decir. Pero eh, de verdad tú es un atrevimiento y una irresponsabilidad enorme tomar un palo de luz que no tiene la... Eh, los componentes, ¿verdad? la estructura, el diseño para hacer una columna, utilizarlo de esa forma para construir una casa de dos plantas. Eso es una locura. Y entonces con el transformador arriba, porque no es un, un palo seco, ¿verdad? como No, no, no, es un palo de luz alto, grande, que tiene cables de alta tensión, eh, que tiene cables de alta tensión y un transformador. Hay gente que dice ahí, bueno, que eso es una ilusión óptica, que debe ser porque el palo de luz... Debe estar atrás. Sí, pero es que... es, y sé que se ve atrás el palo de luz, pero me imagino que que hizo esta denuncia es porque no, no va no va a estar relajando con. No, con, con, no pero, pero con mira, se ve adentro, o sea, está adentro. O sea, si tú ves la casa, cubre afuera, mira míralo, míralo ahí, cubre afuera y se ve la columna que es el mismo el mismo póster de luz. Usted me entiende, míralo ahí. O, o sea, sea, wow. Terrible, aquí somos capaces, mi hermano, hasta de convertir la luna en el sol. Pero aquí no se ha sí. llevado una, una, una bandera dominicana a la luna, porque el Dominicano no lo ha querido. No, porque no quiere exactamente, pero aquí son capaces de todo y convertir, sí. y convertir el mal en tierra. Sí, Trujillo. Sí, Trujillo. Yo, si Trujillo no hubiese muerto en el año que murió, yo creo que hubiésemos llegado a la luna. Pues sí, porque no lo, se inventaba. No lo dude. Pero mira, no, eh, esto, esto, bueno, yo me imagino que las autoridades correspondientes y competentes... Eh, investigarán esto, investigarán esto, porque eso no es posible. ¿Cómo? Mira, eso es un riesgo, es un peligro, por el amor de Dios. Oye, usa la columna, un poste de luz como columna en la casa, con un transformador arriba. Después sucede algo, ah, no, que el gobierno es malo, que la de norte o de sur. No, eh, con los, los apagones y con esos ¿Eh? cambios de voltaje. ¿eh? Exactamente. Con los problemas que aquí han, han existido. Entonces, también, y si, también hay niños, mira también arriba también una escalera, que suba un niño para allá arriba. ¿eh? Mira, ah. Está pegado el plato al techo, ¿eh? ese, ese transformador. Debe, debe existir consecuencia, y esperemos que sí, que haya consecuencia con esto, porque no puede ser posible, no puede ser justo, de verdad que no.